Um... Y mentiras, hay otro de esclavismo, censuras y dolor. Nacerán flores con el sol. con el sol de madrugada, anochecer de mañana, creer en ningún dios, se nace de mayor, se muere de pequeño, se compra tiempo de los pobres, por muy poco precio, y se ¿Por qué?